Este es un programa realizado por una institución sin fines de lucro. Voxis TV, un encuentro con la sabiduría. un programa, eh, para eso tenemos a, invitado a César Sarabia, que ya ha estado con nosotros. ¿Cómo te va César? Hola Horacio, ¿qué tal? Bien. Bueno, eh, César es decir te, es parte de la institución de Gnosis y nosotros eh, habíamos pensado con César de la misma manera que hemos hecho sobre, no sé si ustedes se acuerdan, en diciembre, eh, hablar sobre lo relacionado a los misterios crísticos, y en ese caso específicamente hablamos sobre los aspectos de la Navidad. es decir este, Y como estamos cerca de una fecha muy trascendental que tiene que ver con la cristiandad, que es la Semana Santa, eh, la idea es, a lo largo de este programa... Eh, dedicarle todo el programa a esos misterios crísticos que de alguna manera la Semana Santa tiene un, una parte importante porque es la culminación, digamos así, de la obra de, la obra de, de ese gran maestro, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés hablar como para introducirnos en, en el tema de esos grandes misterios del cristianismo que quizás mucha gente no conoce? Eh, que Creo que gran parte de la gente no conoce, ¿no? Sí, este, bueno, eh, cuando uno habla de lo que es lo, los, los misterios crísticos, la enseñanza que vino a dejar un maestro, vemos que desde el comienzo en sí hay que ver qué es el Cristo primero. O sea, como lo decíamos eh, en lo que es la, la, la Navidad, la Natividad, el nacimiento del Cristo, pero el drama, o sea, después que viene el nacimiento de Cristo, el drama en sí, porque eso es una, bueno, podríamos decir, una obra teatral de tipo sagrado donde se dejó un mensaje, donde se dejó todo un camino esotérico, filosófico de lo que es este, el prototipo de perfección humana que es el maestro Yeshua Ben Pandira, eh, conocido, conocido por todos nosotros bueno como Jesús el Cristo. El maestro Yeshua, o se ha traducido a, a, a nuestro idioma o a nuestro castellano, es Jesús. Pero en sí el Cristo, Yeshua, va a el nombre de él, pero ¿por qué le decían el Cristo? ¿Por qué le encarna una fuerza cósmica, eh, crística? Porque todos tenemos esa ese Cristo dentro de nosotros. Solamente que bueno, o sea, en un porcentaje que en, en, en sí... Podríamos decir, en, en, en esencia, está ese Cristo que se llama conciencia. Pero lo tenemos en esencia, todavía no se ha desarrollado, no se ha hecho hombre, no se ha hecho superhombre, no se ha hecho un titán para poder echar los mercaderes del templo, que son los agregados psicológicos. Entonces, sí. es muy interesante eh, la obra pasión y muerte de nuestro Jesús el Cristo, porque deja un mensaje filosófico, deja una enseñanza esotérica, deja una enseñanza mística, deja el camino de redención humana. Claro. Yo te quería preguntar, porque vos recién lo estabas comentando, eh, ¿te acordás cuando hablábamos en, en, en este, los misterios de la Navidad, hablábamos justamente de ese Cristo, de un Cristo como fuerza, como energía, que de alguna manera tiene relación con los cultos antiguos, los cultos solares, Exacto. Exacto. o sea, la relación directa del sol que nosotros Exacto. conocemos con esa fuerza del Cristo, ¿no es cierto? Esa fuerza del... Por eso el Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, claro, ¿por qué? Porque viene, digamos, este, relacionado con, esa, con, con ese, digamos, este, fuerzas crísticas que penetran en todo lo existente, el dador de vida. ¿Eh? que vendría a ser en sí las fuerzas solares, cosmocratoras, porque existe lo que es la parte física de ese Cristo que podría ser el Sol, pero existe el Sol espiritual, claro existe esa parte energética, cosmocratora. En nosotros, por ejemplo, el Sol viene a ser el corazón. Claro, exactamente, por eso está como en... microcosmos, ¿no? claro, claro. por eso la relación directa, incluso cuando hacen la imagen del Cristo, una imagen... Católica del Cristo, en el cual está eh, el corazón, corazón de, de Cristo, Cristo ¿no? El corazón de Jesús. Exacto. Eh, yo te quería preguntar, porque dentro de ese gran, como vos bien lo planteabas, es decir, este, el, un drama cósmico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la Semana Santa, hay varias, eh, varios componentes y uno de esos componentes que juegan un papel importante en ese drama son los apóstoles. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuál es esa representación y por qué 12, no es cierto? Creo que está bastante claro, pero bueno, me gustaría que lo, lo, lo expliques un poquitito. Bueno, existen esos 12 apóstoles que, son, que, que están dentro de, de, ese, de ese drama, que están relacionados con 12 partes autónomas de nuestro ser. Por ejemplo, Juan en nosotros es el verbo, Pedro en, en, en nosotros vendría a ser la parte de la sexualidad, este, y así sucesivamente cada apóstol tiene, digamos, este, una connotación en, en, en la vida de todo iniciado, aquella persona que, que emprende un camino iniciático. ¿Y ¿Iniciado por qué se dice iniciado? Porque inicia un camino de regreso a su ser, encarnar a su ser. Entonces, por eso es que es, eso se le llama camino iniciático, una persona que se aboca a descubrir, a indagar, a inquirir sobre lo que es el conocimiento, los misterios ocultos. Toda la sabiduría está dada, pero está oculta, ¿por qué? Porque no se ha descifrado, porque eh, se ha ocultado, porque se ha tergiversado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, o sea, un, un aspecto nada más, este, digamos, que hoy en día... Este, Muchos hablan de, de lo que es la esencia, la conciencia de Dios, y hay muchos científicos que hoy en día, no la falsa ciencia, sino esa ciencia, digamos, con lógica, con sentido común, hemos visto que la ciencia ya está entendiendo y viendo lo que es la partícula de Dios, cómo funciona el organismo humano, cómo somos imagen y semejanza, pero se estrella en lo que es los orígenes del hombre. No acepta ya. el génesis. ¿Por qué? Porque no tiene pie ni cabeza, o sea, para un científico. El problema es que eso es alegórico, es simbólico. No se puede entender el génesis a la letra muerta. Por ejemplo, si Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, entonces uno dice, ¿de dónde nació la humanidad? Ca Caín mata a Abel con la quijada de una mula y fue echado al pueblo de No. Pueblo significa que estaba poblado, ¿de ¿dónde salió esa gente? Ya. Y de ahí tiene una esposa Caín, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Entonces, esa fue una raza adanévica, si ¿sí? a un científico uno le dice que esa fue una raza, una raza adanévica, bueno, ellos ya sí lo entienden y lo comprenden, porque eso está, digamos, en parábolas, en simbología, no está hacia la letra muerta. Claro. Y, y muchos, o sea, no, creo que todo el drama, ¿no es cierto?, crístico, o sea, todos los misterios crísticos, de alguna manera están eh, representando, podemos encontrar la, la explicación a través de, de la parte oculta que tiene, ¿no es cierto? Porque yo te preguntaba con relación a los apóstoles, y te preguntaba por qué 12, y tiene una relación muy interesante, porque 12 son los signos zodiacales, Exacto. 12 los meses del año, es decir, todo, todo un, un simbolismo que de alguna vez... 12 costillas, 12, 12 constelaciones. Exactamente, es decir, este, hay todo un simbolismo claro. muy grande y un conocimiento muy importante que si uno lo puede llegar a develar, que realmente los grandes maestros, los iniciados, como vos decís, han develado todo eso, detrás de eso tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría que nos permite integrarnos con ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Y otro aspecto que también, siguiendo con el tema de la, de la Semana Santa, hay tres personajes eh, enigmáticos, es decir, que son este, Pilatos, Caifás y Judas, ¿sí? De alguna manera que cumplieron un papel, sí. por llamarlo, que, que la gente los odia, ¿no es cierto? Porque dice, ¡qué, qué, mal, qué malas personas! Sí. Es decir, este, y, y sabemos que detrás de eso hay un conocimiento, ¿no? Claro. Claro, si nosotros vemos, por ejemplo, este, Caifás era el sumo sacerdote, representaba uh -huh. lo que es el pontífice. Eh, representaba a las religiones, las religiones pero claro le vinieron a mover sus teorías sus conceptos y no las aceptó y lo mandó a crucificar que yo creo que si viene hoy en día jesús cristo nuevo la, los mismos religiosos lo mandan a crucificar porque no no, no entenderían su, su revolución y su no estamos hablando de una revolución de, de arma ni de guerra nada de eso sino una revolución de conciencia o sea los valores, incentivar los valores ahí tenemos por ejemplo a Caifás y en sí, en cada uno de nosotros tiene una representación como, como lo es la mala voluntad uh -huh. la mala voluntad que uno tiene para, para realmente este, cumplir con ese mandato en sí, la doctrina del Cristo se fundamenta en los factores que dice, el que venga en pos de mí tome su cruz Niéguese a sí mismo y sígan uh -huh. entonces ahí o sea nie, niegate a ti mismo toma tu cruz y sígame ahí está digamos la sintetizado de todo ese drama que es lo que estamos hablando nosotros de esa revolución de conciencia que, que, que hay, dentro de la Gnosis lo conocemos como morir, morir nacer exacto. Na, morir, nacer y sacrificarse por la humanidad que son los, los, los tres factores entonces ese, ese, ese Pilatos en sí, que Pilatos, digamos, es el que se lava las manos, eh, en, en nosotros, o sea, también es cuando uno se justifica, cuando uno... Eh, la mente. Eh, la mente ¿Mm? cuando uno este, lo deja para mañana, deja todo, de no, yo cuando me mejore económicamente o cuando yo consiga esto, consiga aquello, me voy a abocar un poquito a mi esencia, a mi ser, a mi conciencia, a los valores. Entonces, uno no debe reflexionar, la reflexión es muy importante, la meditación es muy importante, aprender a meditar cada uno de nosotros en que hoy en día ese Cristo o esa fuerza crística o ese mensaje eso no fue hace dos mil años eso está es, latente es vigente. es vigente está aquí mm -hmm. ahora solamente que hay que aprender a escuchar nuestro corazón aprender a escuchar nuestra conciencia y no ser un fanático porque si uno se fanatiza se dogmatiza digamos una persona que que, que, que van a nadar en la ignorancia y, y bueno dicen que no están está más lejos de Dios un fanático religioso que un ateo porque el ateo todavía tiene digamos la posibilidad, la posibilidad de, de comprobar de, de, claro. de digamos tiene la posibilidad de, de descubrir de, de, este, de creer todavía de creer uh -huh. eh, de hacer un, una revisión dentro de sí pero el que es fanático cree que sabe claro. Creen que sabe y creen que las cosas son así, entonces no... O se hace se cierra. O sea, el fanático todavía tiene una puerta abierta, el, el, el, digamos, el, el ateo. Entonces, y estas Judas, que en sí uno representa la mala voluntad, otro la mente, y otro el deseo, la pasión. La pasión consumada se transforma en deseo. Y la pasión, digamos... Este, no consumada o la controlada. tentación controlada se transforma en conciencia, en amor, o sea. Por eso los dos aspectos del Judas, cuando Exacto. uno ve, ¿no es cierto? Porque eh, eh, por... cumple dos roles. Dos roles. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Eh, porque él representa la pasión. Exacto. Y pues, fíjate que nosotros hablábamos de los doce apóstoles, 12 con los signos zodiacales, y Judas está representando a Géminis. Uno ve a Géminis. Son dos, gemelos, Son dos gemelos, ¿no es sí. cierto? Y que incluso cuando uno ve una persona de Géminis, y te tiene dos caras, ¿no? Exacto. El siete. Sí, sí, sí. Ahí está, o sea, qué sencillo que es poder entender el conocimiento, la sabiduría y los misterios. Es decir, cuando uno le pone lógica, ¿no es uh -huh. cierto? Incluso en otras oportunidades hemos hablado de que si uno es observador de la naturaleza, de los principios de la naturaleza, vamos a entender mucho de esta sabiduría, de este conocimiento de los misterios crísticos y los misterios eh, de los pueblos orientales, de esa grande sabiduría de esos pueblos antiguos, que mm, no se enredaban en nada, simplemente es cuestión de encontrar esa verdad dentro de esas pequeñas cosas. Y qué curioso que, en, como en el año 2000 y pico, no sé si te acordás, que se encontró en Nahamadi lo que es el, el Evangelio de Judas, uh -huh. Y ahí sale como que, ¿lo seguimos en un rato? Dale, ¿eh? Porque así hacemos un pequeño corte, hacemos algunos este, avisos publicitarios Y bueno, y vamos a seguir con este tema que es muy interesante Nocis TV, un encuentro con la sabiduría Espacio de publicidad Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles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 Radiante. Lucio Belópez 1277 teléfonos 15 52 23 63 15 34 17 42 mail administración arroba 3 ar, arroyos estimados televidentes de no TV, un encuentro con la sabiduría queríamos hacerle una invitación si a alguno de ustedes eh, le interesa hacer publicidad eh, en este espacio de Gnosis TV, eh, pueden dirigirse a los teléfonos al pie de este video o al mail y contactarnos para poder este, publicitar su empresa, su negocio, su industria, es decir, su actividad profesional o personal, es decir, a través de este espacio de video. Muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Espacio de Publicidad, Nosis TV, un encuentro con la sabiduría. Bueno, eh, estamos nuevamente para seguir con este tema tan interesante de los misterios crísticos. Y habíamos quedado en un... Yo te frené porque estábamos hablando, ibas a hablar un... algo relacionado a... a... Los rollos de muertos, comentabas. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas que lo encontraron en Najamad. Y ahí está. ¿Eh? Bueno, dale. <risa> o sea, que, que, que curioso que que, bueno, que una mujer y bueno las personas que, que pueden documentarse y eso salieron programas televisivos y todo aquello donde se, se descubre que, que Judas no era ese traidor, ese malo, ese, sino que realmente él venía a cumplir un papel, una enseñanza, y que era uno de los apóstoles más exaltados. O sea, y si nosotros analizamos el, el, el mensaje, eh, él era el tesorero de uh -huh, Jesús, eh, claro. y que manejaba mucha plata, y si sí, sí, sí, sí, no sí. trabajaba, o sea, no era que manejaban plata, era el tesorero de la enseñanza, era el que, el que tenía casi la misma enseñanza que Jesús claro. o sea Y después dice, el que coma de mi plato. O sea, no es que comían del plato juntos, no eran perros, no eran, O sea, hay, hay que, digamos... Entenderlo, entenderlo a la luz de las parábolas que ellos representan. El ¿no? que comía de mi plato, o sea, el, el, que, el que tenía el mismo conocimiento, que podían hablar de tú a tú, que él tenía que hacer ese drama. Tenía que hacer ese drama, digamos... Y si vemos el, el drama, dice, el que yo mojare este, el pan en el vino y le diere, ese será. O sea, dicen que ahí entra el demonio en Judas y va y lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, bueno, eh, después viene todo ese drama y dice, este, maestro, estos te buscan. Sí. O sea, porque el Judas en sí, en cada uno de nosotros, es, es el caón interno, uh -huh. es la pasión, es, el, el, es aquel que nos muestra y nos dice, eso está mal hecho. Uh -huh. Nosotros sabemos cuando uno hace una cosa mal. Es como ese, ese simbolismo del, del el y el angelito y el Exacto. diablito, ¿no? Él, él te enfrenta, él te dice, bueno, maestro, estos te buscan. Y dice, y al que yo besare, ese es. Entonces va, dice, este te buscan y le da un beso. Y el Cristo le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí hay un misterio, ¿no? Ahí hay un misterio. Porque uno empieza besando y después termina siendo... Eh, fornicando, cometiendo un montón de cosas, adulterio, todo aquello. Entonces ya uno, digamos, entrega lo que se llama... uno pierde los valores. O sea, perder los valores es entregar al Cristo. Claro, exactamente. Y... Qué, qué interesante, bueno, eh, porque cuando uno ve todo, lo, todo cómo se va dando el proceso, ¿no es cierto?, de, ese, de esa Semana Santa en la Pasión, Muerte y Resurrección, eh, uno ve, es decir, este, hay una parte, ¿no es cierto?, de, del Maestro donde él habla de unas siete palabras, da siete palabras, ¿no es cierto?, antes de entregar, digamos así, Sí, pero antes de, de ver, porque ahí hay muchos conocimientos muy interesantes de esas siete palabras que quiero que vos la, este, la vayas sí. analizando, que la, las analicemos, antes de eso queríamos este, bueno, decirles a los, a los amigos televidentes, que pueden acercarse a la institución en la Cuenaga 158. Nosotros pasamos al pie de estos videos, siempre la dirección, los teléfonos, es decir, porque este tipo de enseñanza, este tipo de conocimiento, Gnosis, sabiduría, es decir, de alguna manera es importante para ayudarnos a nosotros a entender y a comprender muchos aspectos de nuestra vida, básicamente a mejorar nuestra calidad de vida, en base a, a un conocimiento sobre uno mismo. Eh, dentro de, este, de estos cursos que nosotros damos libres y gratuitos, eh, existe la posibilidad no solamente de acceder a un conocimiento, una sabiduría, sino también a prácticas, prácticas de relajación, de meditación, prácticas psicofísicas, prácticas con las energías, es decir, este, que todo eso nos ayuda mucho, en estos tiempos es necesario, sí. porque dicen, en, por ahí siempre se ha dicho, ¿no? cuando hablamos de Navidad, eh, de qué sirvió que si ese maestro hace dos mil y pico de años no nos sé. hubiera dejado una enseñanza como nos dejó, tan maravillosa, para que la entendiéramos, para que la comprendiéramos y hasta el día de hoy no tenemos ni idea y obviamente como no tenemos ni idea, no hacemos nada de ese ejemplo que él nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces, de no hubiera, como se dice, no tiene, no tiene ningún significado que él naciera mil veces, ¿no es cierto? Sino nosotros no entendemos verdaderamente por qué él vino a traer esa enseñanza. ¿no? Claro. Entonces, eh, siguiendo las siete palabras que dio ese maestro cuando, eh, antes de ese proceso de la pasión, muerte y resurrección, podríamos decir, ¿no? Sí, si nosotros vemos que el, el misterio de la Semana Santa, bueno, empieza, que entra el gran maestro Yeshua en Pandirá, Jesús, el Cristo, Entra a la Jerusalén montado en un burro. Uh -huh, sí. El burro representa la mente, que hay que aprender a dominar la mente, el intelecto. Este, hay que aprender a pensar, sentir con el corazón, a escuchar el corazón. Muchos podrán preguntar por qué la mente es un burro. Es muy es simple, porque, es decir, cuando la mente la podemos...? La mente nos no, lleva para un lado, para el otro, es decir, es terca. El miedo, las dudas... Uh -huh la falta de fe, la incredulidad, o sea, entonces, bueno, va y hace lo que hace, echa los mercaderes del templo, todo eso, que esos mercaderes del templo en nosotros representan los agregados psicológicos, entonces lo mandan a lo que es la encarcelación, Ahí pilatos, te dice, se lava las manos y, y, bueno, echan a las multitudes a que elija, si querían a Barrabás, que Barrabás representa la maldad, uh -huh. el agregado psicológico y el Cristo representa la conciencia, la esencia, la pureza, la castidad, la bondad, el amor, la caridad, todo eso representa el Cristo dentro de nosotros. Y Barrabás representa la borrachera, la lujuria, el robo, engaño, mentira, odio, celos, todo eso es Barrabás dentro de nosotros. Entonces, las multitudes que dicen al Cristo crucifixo, Crucifiquen al Cristo y suelten a Barrabás. Ah, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Exacto. Nosotros nos dejamos llevar por todo eso. Exacto. Exacto. Entonces ahí comienza ese, el, el drama de pasión y muerte. Después, bueno, sí. él es llevado y ahí digamos por las 12 estaciones también. También hay, hay ellas, otra cosa, ¿no? Las doce estaciones, las 12 estaciones sí, sí, sí. que es cuando él va, digamos, en, en cada signo zodiacal va eliminando cabezas de legión que representan a, a, a cada aspecto. Y también está por ahí el sinineo. Porque vos hablás de eliminar de cabeza el león y por ahí la, la gente no lo entiende. Cada signo zodiacal tiene una particularidad ¿no? negativa y una positiva, Exacto. podríamos decir, ¿no? Es decir, y el, el, el Cristo, ese maestro, nos enseña cómo nosotros debemos trabajar sobre nosotros mismos para eliminar esos aspectos negativos que tienen una representación en cada uno de esos signo, 12 signos zodiacales. Exacto. Por ejemplo, el Leo, el orgullo. ¿no? Claro, por ejemplo. El orgullo este y, y más que uno hable de los signos de de que uno diga que eso es digamos este horóscopo claro no eh, no no estamos hablando de algo nada no, nada de no, no eso estamos, no, hablando estamos hablando de algo serio, esotérico claro. que existen las constelaciones y todo eso ya hoy en día uh -huh, se uh -huh. sabe las influencias lunares hoy en día con tanta ciencia se, se, se ha podido ver y entender las influencias que tiene la humanidad el planeta y todo a través de lo que es digamos los aspectos vinculados con lo que son los planetas, el sol, todo aquello. Bueno, no vamos a hablar de astrología. No, no, por supuesto. Pero, en sí, esas dos estaciones y también esta Dima, que es la parte que es el que lee. El buen ladrón. Que, el buen ladrón y estas gestas, que también son crucificados uh -huh. con... junto con el, el maestro. con el Con el maestro. Entonces, es llevado al Calvario, es... Ahí lo, él lleva su cruz y en esa cruz se gana el derecho a morir en la cruz. Entonces, está Gestas, que Gestas es el mal ladrón, y está Dimas, que es el buen ladrón. No es que sea un ladrón bueno, y que, sino es aquel, aquella parte autónoma y autoconsciente de nosotros, que es el que le roba en esoterismo o bueno, en ocultismo o en en el lenguaje iniciático se dice le roba el fuego al diablo Ajá. ¿qué es esto? el diablo en sí que es el diablo en nosotros son, es la maldad es el agregado psicológico, los yo es los vicios. entonces cuando ese esa parte autónoma porque Dimas en sí ¿por qué lo crucifican? porque era parte de, de los cristianos y él fue a ayudarlo a, a a decir, él es mi maestro, es esto, aquello, bueno, también crucifíquenlo. Claro, o sea, claro Se claro, ama claro. tanto a su maestro y ahí lo, lo cargaron. No era por qué. Entonces, ahí la representación dicen que es el buen ladrón. Pero en sí, él era una parte del Cristo. O sea, era una persona que se había, digamos, en, en el drama, era una persona que, que había cometido muchas cosas, pero se había regenerado, claro por eso era el buen ladrón, porque él ya se había regenerado con la enseñanza del Maestro. Claro. Entonces es crucificado y está este, Gestas, que es el mal ladrón. Que, bueno, entonces ahí empiezan lo que son las siete palabras donde Gestas le dice al Maestro, bueno, si tú eres Dios, uh -huh. sálvate y sálvanos a, a nosotros. ¿Y qué hace que el Cristo guarda bueno, silencio? Porque el Cristo no habla con el ego. Claro. Y lo estaba probando. O sea, él no vino a demostrar poderes, a demostrar nada, sino a cumplir un drama, a vivir una enseñanza que se tenía que dar. Y vemos que arriba, en, en, en la cruz, le ponen in. Que no se entendía qué quería decir hasta, hasta hoy, muchos sí, no sí, entienden lo que, que Es decir. ignis natura renovatur integra, el fuego. Renueva incesantemente la naturaleza, los fuegos pentecostales, los fuegos sagrados, que es un conocimiento alquímico y, y, el y es un mantra, el mantra Inri. Uh -huh. Entonces, él le dice, este, guarda silencio y después el, el, el, el, buen, el buen ladrón le dice, acuérdate de mí en tu reino. Cuando el buen ladrón le dice, acuérdate de mí en tu reino, el Cristo lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. A él sí le habla. A él sí le habla. A él sí le habla y dice, hoy estarás. ¿Por qué? Porque el drama del Cristo es hoy, el presente, el aquí y el ahora. Uh -huh. Es vivir el instante, vivir el momento. Y es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. Y uno dice, yo soy cristiano, no porque creo nada más sino porque tengo como prototipo de perfección humana su ejemplo, su mensaje, y yo en, en mi vida haría lo que él haría en mi situación. Yo voy a tener una situación de... Y uno dice, ¿qué haría él en lugar mío? Él claro. haría tal cosa. Entonces, si yo hago lo que él haría, soy cristiano. Si yo hago lo que él no haría, claro. no soy cristiano. Sí. No, no, no estoy siguiendo, o sea toma tu cruz y sígueme, o sea, seguir al Cristo es eso, ponerlo como prototipo de perfección humana y, y hacer lo que Él haría, o sea, entonces, ese es un, es un punto de referencia, es un faro de nuestra existencia. Pero por eso cuál es el punto primero que dice, nieguese a sí mismo, o sea, no eso. nos dice, no nos dice, tenés que ser tal cual Exacto. Yo", sino primero empezar a negarte a ti mismo. Negarse a sí mismo. Quiere decir primero conocerse a uno y negarse a qué a hacer el mal claro. sí. todos saben que emborracharse es malo robar es malo o sea este, matar es malo atentar contra la naturaleza es malo o sea, todos sabemos eso no saben lo que está mal entonces negarse a hacer eso claro, claro. entonces ahí viene la primera palabra hoy estarás conmigo en el paraíso el paraíso en sí porque el Cristo ofrece lo cada quien da de lo que tiene. Uh -huh. Él se ganó el paraíso. Claro. El paraíso, digamos, es un uh -huh. estado conscientivo, un estado, digamos, un mundo espiritual. Un mundo espiritual. Entonces, como Él se lo había ganado, Él ofrecía de lo que Él tenía. Dice, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Entonces después viene lo que es la... La segunda, la segunda palabra dice, padre mío, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, no sabía lo que estaban haciendo, crucificando y todo aquello. Y, y en sí estaba diciendo a la humanidad que ignorábamos, que estábamos sumidos en la ignorancia. Y vos fíjate qué amor de ese maestro, ¿no es cierto? Porque en todo lo que le están haciendo, todo ese sufrimiento, él no piensa más que. El perdón para esos que le estaban haciendo lo que le estaban o sea, haciendo. Pidiendo perdón. Y en sí, este, eso quiere decir, padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero no solo al, al ser de él, al padre de él, sino le estaba hablando al ser de cada uno de nosotros. O sea, porque cuando uno se arrepiente, cuando uno pide perdón y todo eso, el ser lo perdona claro. Nuestro ser lo perdona. O sea, no es que va a venir otra persona a perdonarte, no. Porque uno atenta contra la integridad espiritual de cada uno de nosotros. Y esa parte espiritual es la que lo puede perdonar cuando uno se arrepiente de verdad y deja de hacer lo que está haciendo. Claro. el arrepentimiento es la base. base para poder... Padre, perdónalo porque no, no sabe lo que hace. Es. Que Correcto. Bueno. y ahí está una enseñanza muy buena para uno... Eh, o sea, en estas siete palabras tenemos una enseñanza que nos permite a nosotros entender... Cómo tenemos que comportarnos. Exacto. ¿Sí? El comportamiento, es decir, comportamiento en, ese, en esa búsqueda, en ese camino, en ese lograr un desarrollo no solamente espiritual sino también físico tridimensional, ¿no es cierto? Eh, vamos a hacer otra pausa. Okay. Se nos viene la última parte del programa, es decir, son tantos los misterios que realmente es decir, a veces cuesta poder en un, en un, programa que de una hora. Es decir, de podés desarrollar todo. Pero bueno, vamos a tratar de redondear lo que sea con las siete palabras este, y nos vemos después de la pausa. Nosis TV. Un encuentro con la sabiduría. Espacio de publicidad. La mejor inversión. Venta de lotes a Altos de Cabaña. Avenida Ponce del 700 al 850. Todo en cuotas. Agua corriente, red eléctrica, escrituración, forestación, alumbrado y cloacas. 2983-6423-65. Y la estrada un lugar de encuentro. Venga a disfrutar las mejores pizzas y empanadas de tres arroyos. Colón 501. Haga su pedido al 427-117.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 Gastón Pafundi, teléfono 1564-8859, endubidos, satinados, hidrolavados, aplicación de revestimientos plásticos. todo lo que usted necesita para su hogar, su comercio, su industria. Fin, espacio de publicidad, Nocis TV, un encuentro con la sabiduría. Bueno, nuevamente aquí con ustedes después de esta pausa publicitaria y vamos a continuar con desarrollando el tema de que estamos eh, viendo de los misterios crísticos y sobre todo la Semana Santa. Eh, habíamos quedado, ¿te acordás en el espacio, en el, la parte anterior, de mmm, con las siete palabras y habíamos visto la segunda palabra, ¿no es cierto? Padre mío, perdónanos porque no saben lo que hace. Vamos a la tercera palabra que decía el maestro este, en, sí. en ese momento de la crucifixión. Bueno, en esa tercera palabra él se, se refiere a, a María. Ajá, sí, a María. Y le dice, este, madre, he ahí a tu hijo. Y estaba Juan. Y dice, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, eso es, es algo extraordinario, ese mensaje. Porque es una esperanza para la humanidad en, en esa deidad en esa virgen, en esa madre que todos tenemos. Así como uno tiene una madre eh, o sea, física, tiene una madre espiritual, que es nuestra divina madre. Ajá. En, en, el, en la India le dicen la divina madre de Vikundalini, este, Tonansin, México, Isis, Isoberta, Cibeles, Lakshmi, uh -huh. este, diferentes nombres que se le ha dado a esa Madre que todos tenemos esa Madre espiritual, o sea es ese aspecto de nuestro ser femenino que es eh, la que realmente aboga por su Hijo, por esa alma humana, es esa, esa Divina Madre. ¿Y, ¿Y por qué a Juan? ¿Por qué no a otro de los apóstoles, verdad? Uh -huh. Porque Juan representa el Verbo, la Palabra. Porque uno, a través de la palabra, este, uno puede hacer grandes cambios en su vida, como use la palabra. Fíjate que es tan importante aprender a, usar, a utilizar el verbo, y es que el verbo es creador. Sabes que existe el poder psicotrónico, el poder de la mente, uh -huh. que uno a través de la mente crea, pero el verbo es digamos, tan creador o más creador, porque fíjate que dice que al principio este, eh, Dios creó a través del verbo, claro, el verbo era Dios Biblia, y, ¿sí? y todo fue hecho por el verbo. Exacto. Entonces, este, es muy importante que, que nosotros aprendamos a educar el verbo, la Fíjate que, por ejemplo, hablando, te hago un espacio aquí, hablando de, del verbo y hablando de la cristalización a través del sonido, eso ya está muy estudiado a través de la ciencia y la, y la utilización de la musicoterapia, la biomúsica, uh -huh. cómo a través de determinados sonidos podés cristalizar. Por ejemplo, eh, hay este, científicos que han hablado con relación a cómo el sonido cristaliza, ¿no es cierto? Es decir, este, o oh, impacta en el agua, en los cristales de agua, cambiando determinada de forma. De forma y todo. O sea, que, eso Así. está comprobado exacto. O sea, eso ya está comprobado a través de la ciencia que el, el verbo repercute de una forma extraordinaria o sea, uno con una palabra de amor y todo aquello se gana un amigo con mm -hmm. un insulto se gana un enemigo exacto, exacto. entonces, bueno, entonces ahí él le dice, madre tu hijo hijo de eh, tu madre ¿por qué? o sea, no es que o sea, la gente dirá, bueno ¿será que estaba delirando? Claro, ¿será sí. que...? no, no, es una enseñanza trascendental esa la, la tercera palabra es una enseñanza que cuando uno la entiende la comprende, la estudia, la medita la reflexiona, la analiza es tremendo la, la simbología esotérica, mística que tiene ese esa tercera palabra, o sea cuando uno le pide a esa divina madre, a ese ser a esa virgen que nos perdone, que nos rescate que nos ayude a cambiar uh -huh. que ayude a a mejorar nuestro verbo, nuestro léxico. Entonces, este, ella actúa como es energía, actúa y va regenerando. Exacto. Va regenerando la mente, va regenerando los sentimientos, las emociones, y ya uno cambia. Entonces, entonces madre ella es de tu hijo, hijo ella es de tu madre. No Fíjate que, de alguna manera... Es decir, el hijo que representa a Juan, que es el verbo, ¿no es cierto? Es decir, este, es lo que cristaliza, es lo que da, da forma, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso la madre es, es tu hijo. ¿Quién es el hijo? La, el, el, verbo, el verbo. Lo que puede cristalizar, lo que puede hacer uh -huh. eh, real las cosas, ¿no es cierto? Exacto. Como vos decís, cuánto bien podemos hacer con una palabra de amor, o de, de, de, de, sea, un consejo que le podemos dar a una persona con, eh, con todo ese amor y cuánto daño también podemos hacer, ¿no es cierto? Bueno... Personas que es el presidente, que están en enemistados, unas palabras de más, palabras menos, de forma una guerra. O sea, claro, exactamente. Uno con el verbo este, puede construir o puede destruir. Destruir, exactamente. Y vamos entonces a la cuarta palabra, que dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí en sí, eso es padre, ¿por qué me has abandonado? No solo se refiere a que Él se sentía solo, no, sino abogando por la humanidad, abogando por nosotros, que el Padre no nos abandone, que nuestro ser no nos no abandone, nos abandone. o sea, que no abandone a esa esencia, a esa conciencia. Pero fíjate que hay o sea, que... Es como Cristo Exacto. aboga por nosotros ante la deidad, ante el ser, ante Dios para que no nos abandone, para que nos siga dando esa oportunidad, para que... Entonces, Él aboga por nosotros. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero hay gente que cree que Él ya perdió la fe y no claro. es así. No es así porque en sí, Él es un superhombre. Uh -huh. Él en sí estaba integrado con el Padre, con su ser. Es más, Él era el Padre. Entonces, no puede decir, Padre, ¿por qué? O sea, es la aboga ante el Cristo de cada uno de nosotros para que Dios, el Padre, no nos abandone. Pero fíjate que también incluso Él nos enseña ahí que esa parte que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nos está enseñando que a todos nosotros nos pasa eso. Nos pasa. ¿Cuántas veces en nuestro camino, en nuestra búsqueda, en nuestra, en nuestra vida, sentimos como que estamos solos, que todos nos han abandonado? Y él nos enseña allí, ¿no es sé, cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque para que entendamos que eso nos va a pasar a todos. Ah, todos. Un momento sí, sí. donde pensamos que ya está todo perdido. Y viene la solución. Y viene la solución. ¿sí? Y entonces tenemos la, la, la um, quinta palabra que dice Tengo sed. Tengo sed. Que, que, que dice que lo eh, le dieron.. Eh, yeah. Y él. Y él. Otro dicen que vinagre. Eh, vinagre bueno, sí, sí, bueno. Sí. No dicen que vinagre, otros dicen que yel, pero bueno. Tengo sed. Eso es, bueno, los amigos, los que lo querían, quizás van y le llevan agua. Pero los, digamos, los enemigos o los que no lo querían se adelantaron sí. y le dieron yel o vinagre. Eso es.. No es casualidad, eso es algo, digamos, simbólico en ese drama. Donde ahí tiene que ver con los misterios de las energías, Ajá. tiene que ver con las aguas de vida, uh -huh. tiene que ver con las aguas genésicas. Por ejemplo, nosotros vemos que él, el primer milagro que hace es en las bodas de Canaán, sí. que transforma el agua en vino, correcto enseñando por qué en unas bodas. O sea, en sí el que estableció en esta raza, en estos tiempos, el sacramento del matrimonio fue Jesús Cristo porque antes, bueno, uno compraba, se compraba, ah, sí, sí, se sí. compraba las mujeres, se compraba... Sí, esto, sí, los dotes. Los, los dotes y uh -huh. todo aquello, y podían tener de varias, y varias mujeres. Entonces, este, él establece lo que es el sacramento del, del sacramento. santo matrimonio. Uh -huh. de Lo que es el matrimonio, base fundamental de la edificación de una sociedad... De una y, familia. Matrimonio de una familia, una familia y de una persona. Uh -huh. Entonces, él dice, tengo sed. Eso representa a lo que es el amor que debe haber no la pasión no la lucuria este el sexo desordenado la infrasexualidad la degeneración hoy hoy vemos hoy en día de que se, esta humanidad se ha degenerado demasiado entonces debemos buscar la regeneración debemos buscar regenerarnos volvernos a crear este volver a tener los valores vuelve que el cristo dijo cuando el hombre se vista como mujer y las mujeres como hombres porque ya estamos en la época <ríe> de fin. entonces a eso mucho se refiere a lo que el cristo dice tengo sed de no caer digamos en no degenerarnos tanto en esa parte sí, de no perder esa, esa, esa fuente es de vida que, de vida, en, que, que es, es la, la agua de vida energía. que en el génesis que el comienzo que es la el, energía en las aguas la dramáticas aguas genéticas, esas aguas que, que dan origen. Y para eso, bueno, hay que explicar lo que es la ciencia. Claro, claro. La ciencia de la transmutación, la alquimia y todo aquello, Exactamente. Donde, donde se, se enseña esos misterios. Exacto. La sexta palabra dice, todo está consumado. Porque ya ahí estaba en ese proceso. Todo está consumado porque su proceso, su vida, su misión, uh -huh. ya la había consumado. Pero también eso quiere decir. Que, que da a entender como que bueno, esta humanidad no me entiende no comprende o sea, no no me acepta ya está todo entregado está todo entregado y no, no quieren por favor, entender. traten de entender cuál es el mensaje exacto entonces, dice si todo está consumado bueno, el que lo quiera agarrar, lo agarre y el que no lo quiera agarrar, no exacto, lo agarre exacto. entonces, este y, y bueno él viene a entregar ese drama y, bueno, daba por, por cumplida su misión y su obra. Entonces, por eso dice, todo está consumado. Y también, ah, respecto de la humanidad, por ejemplo, el Cristo es para todos. El mensaje crístico. Y Él vino para todos y nos ayuda a todos. Pero no todos somos para Él. Claro. Claro. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Y eh, eso es está, eso está interesante porque uno tiene que entender, ¿no es cierto? Dios está. El que lo quiere tomar, el que lo quiere entender, el que lo quiere comprender, el que lo quiere vivir, el que lo quiere sentir, Exacto. tiene que ponerse en los pantalones, digamos así. Exacto. Y la última palabra de esas siete palabras, es decir, que de alguna manera está determinando. Un, un orden, ¿no es cierto? Un, un aspecto muy interesante, porque ya hemos hablado de la ley del 7, ¿no es cierto?, mm. en otros programas en los cuales habla, determina un orden. Eh, padre en tus manos encomiendo mi espíritu, dice el maestro. Exacto. Ese padre en tus manos encomiendo mi espíritu es como decir esas palabras que él dice, que el ieli lava lava O sea, que muchos. Que no lo entendían, dicen, ¿no? que no lo entendía porque él habló en maya ahí. Ajá, claro. en maya, es un lenguaje maya donde eso es algo el, el, el drama crítico es algo exquisito es algo que, bueno vemos que hoy en día la humanidad se está interesando un poco eso, vemos por ejemplo el código de Da Vinci sí. este, muchas cosas que la humanidad los seres humanos andan buceando de que esos son grandes misterios de que se ocultaron muchas cosas y todo aquello, bueno una de esas es Elí, Elí, Lava este Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu como refugio en la alba de tu presencia. Es cuando uno realmente se entrega a Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Uh -huh. No interrumpir nosotros con la cabeza lo que Dios debe hacer en cada uno de nosotros. Entonces él tuvo fe en su ser, en su Dios, o sea, nos invita a nosotros a tener esa claro, fe. Nos claro. invita a nosotros a decir, Padre, este, ayúdame, aquí estoy, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de mi existencia? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vino? O sea, ¿para qué, cuál es el objetivo de la existencia. Crecer, reproducirse, este, envejecer y morir. No. O sea, nosotros vinimos a, a cumplir una misión, a cumplir una labor. Y hay veces que uno se deja enredar por las situaciones, por esto, por aquello, y uno no se encomienda a ese espíritu que, que es nuestro ser. Que, es que perdemos el, el oriente, perdemos el, el real sentido de la vida. Porque si uno se pone a hablar, ¿no es cierto? La vida no puede ser simplemente nacer, crecer, desarrollarse, tener determinado tipo de nivel económico, hijos, es decir, un montón de afectos, envejecer y morir. ¿Eh? ¿Ahí se termina todo? ¿Cómo? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? De ahí, ¿no es cierto? Verdaderamente hay algo muy trascendental en nuestra existencia. Sí. Y eso es lo que uno tiene que descubrir. Y este maestro nos dejó todo ahí, sí. para que nosotros entendiéramos el mensaje, cuál es el objetivo de nuestra existencia, de nuestra vida. Y bueno, todos estos grandes desarrollos, no es cierto es misterios, es decir, nos ayudan a comprender o a entender ese, el, el misterio de nuestra propia vida. Y hay un punto que quiero que terminemos un cierto redondeando que es el de la resurrección, porque es el punto trascendental del cristianismo, de la resurrección del Cristo. Este, sabes que ellos después van y hablan ahí con, con los encargados de y, y piden el cuerpo y todo aquello. Uh -huh. Bueno, lo llevan y todo aquello. Entonces, este, cuando Quieren verificar si está muerto, viene el con la lanza uh -huh. y le clavan uh -huh. el costado. El no sombrado, que fue sí. el corazón, no, uh -huh. no, fue en el costado izquierdo, uh -huh. que eso también representa lo que hablábamos, los 12 signos zodiacales y ah, todo mirá. aquello, uh -huh. y justo viene costado, la, la costilla, del la lado de Virgo, la parte Ajá. femenina, Ajá. eso quiere decir que ya dominaba la pasión, ya dominaba todo aquello, y de su herida brotó sangre y agua. Sí. el agua representaba de que era un hombre que había transmutado que había digamos era un hombre hecho y derecho que había sublimado su energía uh -huh. que había tenido su, su, su pareja por así decirlo, uh -huh. porque eso lo hacen los alquimistas uh -huh. o sea no solo a él le sucede sino a los grandes alquimistas y la sangre representación del espíritu y de que era un hombre de carne y hueso mira, mira eso Mira, nos quedó un punto trascendental, que es la última cena. Pero, <risa> probablemente estamos ahí con los Ajá. tiempos, ¿no es cierto? Sí. Que vos estás hablando algo ahí, ¿no es cierto? Del De ah. vino y lo que representa todo eso, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, este, eh, ahí cuando brota la sangre y agua, bueno, este, dicen que, bueno, en ese momento se oscureció el cielo, vino una tempestad, uh -huh. eh, hubo temblores, o sea, que la gente se asustó y, bueno, después llevado, bueno, a, a lo que es el, la, digamos, la cueva, la... Sí, el, sepulcro el, sepulcro, el, santo el santo sepulcro, sepulcro, el santo sepulcro, que, bueno, que, que dicen que le ponían una piedra, sí, que era... Una piedra aumenta, un que era imposible de mover. Ah, no, sí. Ah, sí. Bueno, dicen que al tercer día, y medio él resucita, que lo ve María Magdalena. Uh -huh. María Magdalena, algún día ojalá a, habláramos de María Magdalena porque uno la tiene como una prostituta y eso no es así. Eso fue una gran vestal, una gran iniciada, donde este, que no es como, como lo pintan, sino hay un gran mensaje filosófico ahí y el drama que está, existe en el Evangelio de María. Uh -huh y muchos evangelios apócrifos que, que fueron ocultados porque no los entendían en esa época, ¿no? Igual con los Judas y todo. Entonces, mismo. bueno, él resucita y la resurrección la puede hacer porque es un hombre solar. Él habría creado los cuerpos solares. Es como la película de Hércules, que le quieren cortar el cordón de oro sí, y, y es un inmortal. No sé si vos la viste. Sí, sí, sí o sea, en la, los dibujitos y todo sí, eso sí. Que, porque eso es así, o sea, ellos pueden lograr la resurrección. Matan la muerte con la muerte. Como habían eliminado el ego, claro. no tenían ego, entonces tienen derecho a la resurrección. Exacto. Mataron la muerte con la muerte mística. Exacto. Y se hizo un hombre resurrecto. Él tuvo 11 años y escribieron un, un gran libro que fue descubierto hace unos años atrás que se llamó La Pistisofía. Exacto. Ahí está toda la enseñanza que él da a sus... Jesús los 11 años que estuvo resurrecto ya después se fue al chambala a los mundos internos y, y todavía está con su cuerpo físico es un ser resurrecto César bueno se nos terminó el tiempo eh, lamentablemente quedaron muchas cosas como te decía la de la última cena y un montón de, de temas más no es cierto pero bueno les agradecemos a todos los televidentes eh, gracias César eh, Gracias. Nos estaremos viendo en otro momento. Gracias a vos y bueno, un saludo a todos. Esperamos que esta Semana Santa este, reflexionemos un poquito y, y analicemos y pensemos en, en lo que hizo ese gran ser, ese maestro por toda la humanidad. Y que bueno, que le demos un poquito de amor y, y valoremos ese sacrificio que él hizo y que él hace porque sigue trabajando en el interior de cada uno de nosotros como como esa fuerza universal de vida que nosotros debemos aprender a, a digamos, a canalizar. La Semana Santa se procesan esas energías porque eso fue un, un drama que quedó esculpido en el aura del universo uh -huh. y repercuten en siempre. Entonces, no solo nos vayamos a la playa, al bochinche, a tomar, a, sino decir, bueno, hacer una reflexión. reflexión, hacer algo que nosotros nos ayude lo que es el, el entendimiento, la comprensión y, y hacer mejores personas. Exactamente, básicamente eso. Muy bien, hasta el próximo programa.